Omar Rayo. Omar Rayo Reyes nació en Roldanillo Valle del Cauca 20 de enero de 1928, murió en Palmira Valle del Cauca el 7 de junio de 2010. Fue un pintor colombiano, inició su carrera artística como caricaturista dibujando para los periódicos y revistas de Cali y Valledupar. Desde 1948 expuso varias veces sus obras en varias ciudades de Colombia. En 1954 comenzó a viajar por América, vivió en Bello en 1955 a 1959 y se radicó en la Guajira por aproximadamente 40 años. En 1970 obtuvo el primer puesto del Salón Nacional de Artistas de Colombia. En 1981 estableció el Museo Rayo de Dibujo y Grabado latinoamericano en su natal Roldanillo. Se exponen 2.000 cuadros y grabados de la producción de rayo, además de 500 de diferentes artistas latinoamericanos que forman parte de su colección personal. Funcionan allí diferentes módulos como el de las exposiciones permanentes, las itinerantes, una biblioteca y el taller de artes gráficas. La obra de Rayo está dedicada a la figura geométrica sin ser abstracto, su estilo original, con imágenes claras, pinta objetos concretos. Es un arte geométrico óptico que aprovecha los cuadrados, los rectángulos y las líneas en zigzag y se expresa con el blanco, el negro y el rojo. Demuestra que el arte geométrico pertenece tanto al pasado ancestral como al futuro incierto. Descubre nuevas maneras de ejecutar y presentar los intrincados laberintos visuales y geométricos. A lo largo de su vida, realizó más de 200 exposiciones en diversos países de América, Europa y Asia. El 20 de enero de 2012, con motivo del aniversario de su nacimiento, Google realizó un homenaje al artista colombiano. Hijo primogénito de Vicente Rayo y María Luisa Reyes. Cursó por correspondencia a sus primeros estudios de dibujo en una academia de Buenos Aires. En 1947 se estableció en Cali, al no hallar empleo como ilustrador en ningún periódico local. Sobrevivió trazando caricaturas. Pasó fugazmente por la Escuela de Bellas Artes. Al año siguiente se trasladó a Bogotá y trabajó como ilustrador en varias publicaciones capitalinas. El periódico del siglo lo contrató para dibujar las caricaturas de los participantes en la novena conferencia panamericana. En Bogotá precontó el café automático en el que se relacionó con intelectuales y literatos como León de Greif, Luis Vidales y Jorge Salamea. De esa época datan obras ya verdaderamente personales como la serie de retratos en trozos de madera de bohemios que frecuentaban el café o las figuras humanas creadas a partir de bejucos alargados. Entre 1948 y 1953 efectuó diversas exposiciones, ganó certámenes y alcanzó cierto es renombre en el mundillo artístico de la capital. En 1953 tuvo la oportunidad de ampliar estudios en Madrid mediante una beca pero prefirió en su lugar iniciar un periplo por Latinoamérica, durante el cual realizó algunas exposiciones y se relacionó con numerosos artistas locales. Convivió durante algún tiempo con los indígenas de la Amazonía y estudió el arte de los incas, los aztecas y los mayas. El viaje resultaría decisivo en su formación. El contacto con el arte precolombino suscitó en él el interés por las posibilidades artísticas de la geometría que acabarían definiendo su obra. Regresó a su país en 1958 y un año después, gracias a una beca, pasó un año en México, Distrito Federal, en el taller de grabado La Esmeralda, donde conoció a José Luis Cuevas y Francisco Toledo. En 1960 recibió la beca Uckheim se trasladó a Nueva York, ciudad en la que se establecería definitivamente años más tarde, 1976, y donde su obra alcanzaría pleno reconocimiento internacional. En esta época se dedicó especialmente a la realización de grabados en relieve mediante la técnica de la talla dulce o incómoda. En los que trató todo tipo de temas creando series de animales objetos cotidianos o figuras humanas en 1970 mereció un premio especial en la primera bienal de grabado latinoamericano en san juan de puerto rico ese mismo año recibió el premio primer premio en el salón nacional de artistas de colombia en 1971 el Museo de Arte Moderno de Bogotá organizó una exposición retrospectiva de su obra y participó en la Bienal de Sao Paulo. Entre tanto, a la vez que sus intaglios alcanzaban reconocimiento, crecía la dedicación de Omar Rayo a la pintura, en la que desarrolló ese singular y característico universo geométrico arraigado en el primitivismo abstracto del arte precolombino. Sus composiciones presentan series de cintas que van y vienen unas sobre otras y desaparecen y vuelven a aparecer. Formando patrones que producen llamativos efectos ópticos dotados de cierto grado de abstracción. El resultado es un juego ilusorio de líneas sin principio ni fin, un laberinto geométrico de fingida tridimensionalidad realizado unas veces sobre blanco y negro y otras en colores vivos. La factura impecable de un rigor y precisión matemáticos contribuyen a esa impresión de infinito que produce su contemplación. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.